Se trata de un texto de filosofía política, el título es De Liberación o Dependencia.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 los límites de este sistema económico al que llamamos capitalismo eh, en el sentido de eh, obligar a explorar hasta qué punto es compatible una noción robusta de democracia con un sistema económico como es el capitalista que privilegia la competencia por sobre la cooperación. Algunos de estos tópicos están en el libro sin pretender dar una respuesta definitiva porque como decía Pablo Freire no hay ni preguntas tontas ni respuestas definitivas pero sí proponiendo una aproximación al problema que apunta a la convicción profunda de que los seres humanos podemos ir modificando y mejorando nuestra forma de convivencia si nos basamos en, ese, en esa bisagra que es, la, que es la, en la historia de la humanidad la perspectiva de los derechos humanos que realmente eh, cambia nuestra visualización de la democracia, de las relaciones sociales, de la vigencia de valores como la libertad y la igualdad y en donde la cuestión ambiental aparece como el lugar donde más claro se ve eh, la, la doble dimensión del problema. Por un lado la forma en la que nuestra acción individual eh, puede repercutir en el problema colectivo y por el otro lado la convicción profunda de que los intereses individuales no pueden prevalecer por sobre los intereses comunitarios. Eh, un poco de todo esto es lo que se trata de mostrar en el libro, serán quienes lo lean los que juzguen si, si eficazmente o no para mí es una